Hola, espero que estés teniendo un bonito día corazón Solo para recordarte que te quiero mucho Y que no me gusta que estés triste Me gusta verte feliz Te agarré mucho cariño Que me siento mal con el hecho de verte triste Y no es tu sueño por una persona Y sigue cantando, me gusta cómo cantas Así que ánimo corazón, te amo Aún recuerdo la chica que me escribió esta carta esto es Y yeah. Perdóname si te hice daño La mera neta te extraño Necesito tus abrazos O cuando tomabas mi mano Por favor perdóname que te extraño mucho porque Esa sonrisa fenomenal Que te hace brillar Y juntos estar enfrente del mar Dejé de fumar Quiero confesar que tu llamada Me vino a calmar Eres increíble de pies a cabeza. Una dulce princesa, una gran guerrera. Por favor, espera. Es que la verdad no puedo sentir por qué. Esa carita y esa preciosa voz, la neta. Que si desvía mi mirada, sus labios, neta. Que esa muñequita se merece tú, neta. De rodillas, yo te pido perdón. Y es que neta, yo quiero estar en tu vida. Regalarte alegría a todos los benditos días Quiero que estés bien y entregarte toda mi vida Por favor regresa tus llamadas, tus mensajes que me dejas Dime ya cuando regresas Dime ya cuando regresas Te pido perdón en serio y vuelvo a mi lado por favor porque... Quiero que me des la mano, un abrazo de regalo me andes llamando, tus mensajes los extraño, tus objetos, tu sonrisa, solo ando imaginando. Te pido perdón si es que te cause daño. Y recuerdo que al final de la carta, al final de la carta decía: ah, Postdata, quiero verte triunfar, corazón. Esto es el esto es fantástico es la Records Este álbum es para ti.